pongo remera, pongo remera, camisa. te que a Porque tu Te Que tus ojos. uno para otro. El 2022, un año donde rompimos muchísimos límites. Mentales. Nos dimos cuenta de un montón de cosas. Tocamos en tribus, pero bueno, ahora se en este 2023 preparado para sacar mucha música. RKT y... Santa Fecina. RKT Santa Fecina. Así que vamos por eso.